Oye, qué vuelta está la vida. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños, las niñas piden muñecas Barbie. Y los hombres pedíamos carros. Ahora que estamos adultos, las mujeres piden carros. Y nosotros los hombres pedimos muñecas Barbie. Cuatro personas juegan dominó y escuchan la radio... Y suena el siguiente mensaje. Atención a todos los bomberos de la estación 6. Presentarse al cuartel para una emergencia. Enseguida uno de los que juega dominó se levanta y dice, chao. Y le responden, oye, pero si tú no eres bombero. Pero mi vecino sí. <risa> oye, ¿y fuiste al psicólogo? Me mandó para el psiquiatra. ¿Y qué te dijo el psiquiatra? Que estoy obsesionado con la venganza, pero eso no se va a quedar así, vas a ver. A ver clase, ¿cómo se llaman los animales que no tienen hueso? Maestro, son los sin hueso. No, son los invertebrados. Ah, es que yo vengo de la clase anterior y allá decía el maestro que eran los sin hueso. <risa> Buenas tardes. Eh, ¿Usted a qué se dedica? Bueno, yo soy comentarista. ¿Trabaja en alguna radio o en la televisión? No, no, no, no, no. Yo me paso comentando lo que hace mi vecina. <risa> Estoy muy emocionado. ¿Qué te pasó? Anoche soñé que me gané un carro. <risa> Estoy muy emocionado y me tengo que acostar temprano. ¿Por qué? Porque mañana me lo entregan. <risa> Mi amor, estoy pensando en algo muy interesante. Dime, papi. ¿Por qué no pasamos un fin de semana muy feliz? Está bien, papi. Nos vemos el lunes. <risa> Mi mamá me regañó. ¿Y por qué te regañó? Uh, uh. Por lo mismo que usted. Por lo mismo que yo. Sí, por meterse en lo que no le importa. Mi amor, dime algo dulce. Bueno, caramelo de chocolate. No seas tonto, yo quiero algo dulce. Bueno, dime algo sexy. Bueno, la vecina. Suscríbete a Chiricano Capaz Para que dibujes una sonrisa en tus labios